Son las 9 de la noche de hoy, 28 de diciembre de 1974. Mirando el termómetro, usted podrá comprobar que estamos a 2 grados bajo cero. Sigan bailando con Ray welcome y su orquesta. Te he dicho que prepares unas copas, querida. No que te las bebas. Desde cuando bebo yo, tú te confundes con mi hermana. Está bien, déjalo ya. Prepara esas copas y dame una a mí. Toma. Y no me regañes, si puedes. si no la casa de claveles. Tú sabes que no los puedo soportar. Que me dan alergia y empiezo a rascarme. ¡Otra vez! Has puesto coñaca granel en la botella de Napoleón. Ay, Elisa, que tú seas una la que le guste el Napoleón no voy a darme ese disgusto. Tú te quedas con la etiqueta y yo con lo de dentro. Por ¡Oh! Dios, qué temperatura. El jardín está que parece una pista de hielo. Casi me mato en un rato. Elisanda, no me mires así si sí, una copa, por favor. ¿Desde cuándo eres tú tan servicial, tío? Desde siempre Alberto. ya. Yeah, sí, ¿eh? yeah. Supongo que... Gracias. ¿Quién ha puesto coñac a granel en la botella del Napoleón? Los santos inocentes, sí, los santos inocentes. Ha sido la tía Mercedes. Mira tía, a mí me gusta el coñaca. Y que a ti te guste ese matarratas que sirven en las tabernas no tiene por qué afectarme. Y sé que esta bazofia te recuerda a los veteranos de la guerra de Cuba, pero yo nunca tengo la culpa de lo que pasó en la guerra de Cuba. <susurra> ¡Qué manía tan estúpida! Jamás he hablado de la guerra de Cuba. Me interesa lo de Filipinas, me importa un pito lo de Cuba. Bien. ¿Qué tal va eso, tía? Bueno, está siendo un poco tedioso. Lo difícil es colocar las perlas de pequeñas a grandes. Para el hilo será de ¿o ¿no? Claro, ahora todos, Alberto. Bien, bien. Elisa, ¿me dará tiempo a ducharme antes de que vengan los palomos? ¿Los palomos? Es el matrimonio que Alberto ha invitado a cenar. Así, <risa> ah, tu jefe de ventas. Sí, es una pena que teniendo jefe y todo, las ventas no vayan como deberían. Si me hicieras caso, te comportarías como un lobo. ¿De dónde has sacado eso? La casa está llena de cosas como estas, artículos de broma, no estamos en los santos inocentes. El mes de diciembre te pone muy graciosilla, tía. Procura contenerse. Ay, ah, si llegan los palomos, entretenerlos un rato. Tardaré cinco minutos. ¿Me voy contigo. ¿Todo bien? Todo bien, tía. Todo bien. van ustedes hacia la puerta siempre. Usted perdone, es que nos hemos desbalado. ¡Vaya, por Dios! ¿Le ayudo? No, no, que pueden solo, que es muy mañoso. ¿No le ves? La... Creo que sea mejor que entremos así, ¿eh? Gracias, señora. Buena señora, ¿eh? Eh, bien? Sí. Sí, sí, sí, muy bien. Aunque deberían echar un poco de sal en el camino de piedra, ¿eh? Sí, sí. Nada más pasa la verja y ¡zas! Nos hemos puesto a patinar. ¿Es una broma de los santos inocentes? ¿No les habían gastado ninguna todavía? Eh... Pues hasta ahora, no. ¿no? No. Bueno, pónganse cómodos, que voy a llamar a mi sobrino que están ustedes en su casa, ¿eh? Vale, muchas sí, gracias. Gracias, señora, gracias. ¿Es usted la tía Mercedes? <risa> Ay, sí. Ay, su sobrino habla mucho de usted con mi marido. Ay, espero que siempre vienes ¿eh? No sí. lo dude, señora, no lo dude. Venga, vale. pónganse cómodos, sepa, ¿eh? <risa> ¿Has visto? <risa> ¿Qué señora? ¡Qué distinción! ¡Qué serenidad! ¡Ah! ¿Qué te pasa, virtudes? ¡Que se mane pa' churrar los pasteles con la caída, Emilio! Oh. ¡Santo Señor! Bueno, eh, no está mal. Está un poco abolladita. Eh, pero, pero, eh, no, está, no está mal. No, trae, trae, anda. que la coloca aquí, anda. ¡Que la vas a liar más! ¡Vaya casa, eh! Sí, sí, sí. Con chimenea. ¡Una casa con chimenea como en las películas! ¡Pero no les iba tan mal el negocio, Emilio! Que les iba mal. Perfines, tú no entiendes de eso. La empresa acaba de salir de la fase de desestabilización y ahora se encuentra en la fase de envolvimiento. Y tú no sabes lo que la fase es, envolvimiento y de envolvimiento con objetos plásticos, ¿verdad? Ay, Emilio, que me trajiste de la tienda unos platos que desteñían. ¿eh? Vas a decir a mí que no sé. Eso ¡Eso está superado y la pintura de los plásticos ya se superará. Fíjate qué reloj ¿eh? parado, como todos los relojes buenos. Ah, sí. Sí sí sí y debe tener al menos 300 años. Ah, como para andar, ¿eh? Y este cuadro, Ay. ponle que es un Picasso. ¿Y qué figura? Sí sí sí. Sí sí. Eh, eh, lo único que virtudes, déjame explicarte. La pintura moderna es como en las novelas policíacas. Una vez se descubre la trama, pierde toda la gracia. ¿Mm? Acércate a la chimenea. Ah sí, acércate. Fíjate que madera, ¿eh? Como arde. Esto es madera y no los árboles. Ay. Estoy a te diré, Emilio, mira que no he un taxi. ¿Pero qué taxi quieres que haya con esta nevada? Es que nos hemos tirado andando cuatro kilómetros con esta nieve y con el borracho de la zambompa pegado a nosotros. Eh, que se ha puesto pelma. Ah, no te digo que sí se ha puesto pelma, ¿eh? ¿Sabes que te encuentro más guapa que en nuestro domicilio? Ay, Emilio, es que a las mujeres nos pasa como el Atlético de Madrid. ¡Que perdemos mucho en casa! ¡Ay, qué Si es que es como lo que dice mi padre, el marco, hijo, el marco lo hace todo. Bueno, pero es que tu padre fabrica espejos, ¿eh? A a aparte de eso, si tuviésemos un marco como este, ay. otro gallo cantaría y podemos tenerlo, virtudes. El jefe es una persona importante, oh. yo sé que lo de los plásticos no es nada más que una tapadera, debe tener negocios extraordinarios. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, Además, eh, seguramente con nieve no, yo, con rayos, con pandemia. ¿Con pandemia? Habría venido yo aquí, sí. porque de 16 empleados me ha invitado solo a mí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que puedo responderle. Ah, vale. ¿Te ha dado ya la sucursal? No, ¿qué sucursal? Pues, ¿sí? Va a abrir una sucursal en Barcelona. Yo sé que quiere proyectar el negocio a Estados Unidos ah. y sé que quiere también marcharse a Buenos Aires. Ah. ¿Te das cuenta? No. Si él se marcha, yo puedo quedar de director aquí o de jefe absoluta en Barcelona. Ay Emilio, y en Barcelona tendremos un marco como este. Tendremos uno mejor. Ay, no me he es nuestra no. oportunidad. De... Ay Emilio. <ríe> <ríe> Qué. ¿Qué? ¡Ay, la madre! Pues sí. Espera, no, esto que déjalo ahí, ¿eh? Si no lo ve nadie no pasa nada. Un poquito abollada, pero bueno, no pasa nada. Hay que bien? buscar un sitio donde limpiarte. No tienes de... ninguna nada. Ningún... No me está traído pañuelo, puedes usar mi bufanda. bufanda. Sí, hay que secarse las esta manos. No, no. Y un poco la Queridos palomos. Ah. Es una alegría extraordinaria recibirles en casa. Usted es virtudes, sin duda? Sí, señora, soy virtudes. ¿Cómo está virtud? Muy bien, señora. Muy bien. Alberto está terminado de vestirse. Siéntense, por favor. ¡Ay, la madre! ¿Qué es esto? Ay. Unos pastelitos que habíamos traído para usted. Ay. Creo que se mancha usted un poco de pastelitos, ¿eh? No tiene importancia. No se preocupe, que con soda desaparece. ¿No sí. tendrá usted soda por aquí, no? Sí, en el momento de las bebidas. Eh, perfecto. ¡Virtudes! ¡Quítalos de ahí! ¡Virtudes! Perfecto, perfecto. ¿Para qué me habré casado yo? Señoras, que me disculpa. Con un poquito de maña... Y ya está... Alberto, ¿cómo vas? Bienvenido, amparamos. Ya estoy, Elisa, Gracias. Ah. Don Emilio. Hola, ¿eh? Digo, don, don Alberto, ¿qué bien, tal? Bien, qué tal. Me alegra que me hayas venido. El tenido que venir hasta aquí con esta nevada. Señora. Señor, señor. Y la verdad es que nada hacía presentir que fuera a nevar tanto. Ay, a ¿Qué les pasa? ¿Alguien de quién les está arrestando o algo por el estilo? No, no, no, no, no. ¿Qué pasa? Es que se ha sentado usted encima de unos petisus de chocolate y... ¡No se preocupe, Alberto! ¡Anda qué! ¡Ay, me ha ocurrido igual! Ay. Bueno, no se preocupe, don Alberto, que con un poco de soda desaparece. A mí me la recomendaba el, do el doctor para el corazón. Un poquito de hipertensión, nada importante. Es un vaso dilatador admirable. Espérese. Bueno... Sí, sí, no me muevo, no se preocupe. La soda... ¿Tiene usted un pañuelo por ahí? Tenga usted. Gracias. Muy bien. Muy bien. Frotamos. Ahí bien, me seco las manos. Eso es. Sin miedo, eh, don Alberto. No, no, sin miedo. Que no, esto se, se va enseguida. ¡Ah! Dios! Cuidado, no vaya. Frotamos por aquí. No le dé muy fuerte, se vaya a romper el pantalón, que está un poco. Eso es, sí, sí. Usted con calma, ¿eh? No, no, no no se preocupe. Y ahora las mangas, eh, las de manguese, sí, hombre. Ahí, vamos a limpiarle bien las manos. Eso es, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Virtudes, de la señora, hombre. Ah, sí, hombre, la señora. Eso es. Tiene usted otro pañuelo. Ah, hijo. Venga. Vale, muchas gracias. A ver, no es señora. Necesario. ¿Cómo no va a ser necesario va a usted ir manchada con esa mancha en el culo? lo voy a cambiar. Que no, hombre, de todos modos. ¿No veis que mi hermano trabaja en la casera? Que yo limpia muchas manchas así. Mira, se frota y no queda ni rastro. Anda. Ay, hija, cómo te hemos puesto el suelo. Estos trapos servirán para limpiar. Ay, sé que es usted la mano. Venga. Estás muy ¿eh? No van a necesitar esto, ¿no? Eh, no déjelo por aquí, da igual eso estoy muy dispuesta? Es sí, señora, dispuesta, todo siempre Tiene usted una colaboradora de lo más eficaz, Emilio Muchas gracias. Tengo la mejor impresión de su señora Y ahora, si me disculpa me voy a cambiar de pantalón Espero que no le haya hecho un poquito Pero si no la ha quedado mancha No, pero sí rastro del sifón Así no. que, si me permite, eh, si no Se nos disculpan ¿Vas al vestidor, no? Sí ¿Y por qué? ¡Gracias, Emilio, gracias! Ay, ¡Ay, Emilio! Creo que los hemos causado buen afecto. ¿Has oído? No. Tengo la mejor impresión de su mujer. Ay. ¿Con qué sencillez te has puesto a fregar el suelo? ¿Cómo la has limpiado? Ay. ¿Otra? Habría pedido una fregona, pero tú no. ¡Ay, Emilio! ¡Es sí. que me veo de jefa en Barcelona! Tú tranquila. Hay que seguir con el mismo acierto que hasta ahora. Hay que darles el gusto en todo. No te preocupes. Y no tenías que haber dicho del corazón. Porque va. no es nada, ¿eh? Y pueda que te metan al reconocimiento médico. Va, va, va. Ah, ¿te sabes el programa? Perfectamente. Ella es una aficionada de la pintura. Por tanto, tengo que hablarle de pintura. Eso, pero de las meninas, que es lo único que te sabes. sabe. Sí, el cuadro del perro. Eh, exacto, el cuadro del perro, que él es muy aficionado a las novelas policíacas. Por tanto, tengo que hablarle de Perry Mason. Eh, eso, pero de Perry Mason, ¿eh? Nada más. Que ya sabes lo que dicen, la gente que siempre habla de lo mismo parece muy inteligente. Ah. Pero en realidad no saben nada más que eso. Nada más que eso. Eso. Y, y la vieja de Peca hablarle, a ver. Uf, ese es el hueso duro. Ay. Según mis compañeros, don Alberto necesitó parte de su capital para abrir los negocios. <ríe> y ya sabe usted cómo es una señora mayor cuando se la debe dinero. Hombre, por ejemplo, tu madre. Total, nos prestó dos mil pesetas y no nos deja ni vivir en paz. Ni aunque no nos las hubiera prestado, ¿eh? Bueno, a la vieja hay que hablarle de Cuba. Porque según tengo entendido, cuando ella era una chiquilla, eh, su padre estaba de mando en Cuba. Tengo una empollación que me duelen hasta las sienes. Ay, ay. Tú tranquila, virtudes que esta noche sí o sí salimos de aquí con el prevenir resuelto. ¡Ay, Emilio! Qué te quería hijo! ¡Qué manía ha cogido mi sobrino con ducharse, eh! De verdad, ya van dos duchas en un cuarto de hora. ¿Usted oh, qué me... crees? Bueno, pues... señora, que se han sentado encima de unos pasteles. Es que lave, Ay, ¿eh? Pero, pero, ¿y eso? ¿Por qué ha sido? Inadvertidamente, señora, era un obsequio para su sobrina y, bueno, nos hemos ido sentando todos encima de ellos. Ah. Total, que voy a vigilarlos porque a este paso se ha sentado usted también encima. Ay, no se preocupe que yo miro mucho al sentarle, ¿eh? No, no, señora, ya le digo yo que esos petits tienen vida propia, ¿eh? Ay, vale, aquí está. Eh, virtudes, no estamos sucios, por favor. Ah, y. bueno, sí. Limpere un poco esto, sí. Eh, muy bien, ahora abro la ventana. Venga, adelante. y lo tiro. Míralo. Quieren ustedes una copa? De no, no, esperaremos a sus sobrinos, hija. Ay, como quiera, se prefiere. Eso, ¡Coña! Mi bebida predilecta es el ron cubano. Anda. Gran cosa, Cuba, eh. Isla situada a 48 grados de latitud norte, 26 grados de longitud oeste, la cual es rica en maíz, yuta, patear bullica, que se vulgarmente como tabaco y caña. Además, sus islas están llenas de palmeras de las que cuelga el exquisito coco y además en las que puedes encontrar el árbol del pan. Vaya. Eh, sí, sí, sí, y es proverbial la condición de sus mujeres que al ritmo del candengue o beluche se reúnen en las villas, también llamadas bohíos, para celebrar y festejar. Además, su capital, la Habana, la cual dio nombre al tradicional cigarro puro, está llena de blancas edificaciones y monumentos de rancio sabor. ¿Y hoy eso! ¡Está sembrado, Emilio! Y ciudades importantes como Matanzas o Cienfuegos... ¿Le gusta este cienfuegos? ¡Ay, claro que sí! En cuanto tiran cohetes me pongo en primera fila. Yo me deleito con la caña. Es que le entusiasma a pecar, mujer. ¡La caña de azúcar! Ah. La cual constituye un alimento de primer orden y adoro su complicada deglución. ¡Ay, le felicito! Bueno, no viene. Oye, Elisa, a estos no les deis de beber que vienen puestos, ¿eh? ¿Por qué? Se ha puesto a hablarle de la isla de Cuba como si fuera hermano del mismísimo Fidel Castro. No, de algo hay que hablar, ¿no? No, hostia, son buena gente. No sabría qué decir. Y la ha cogido con Cuba como podría haberla cogido con Felipe II. ¡Ay, señora! ¡Qué guardarropa más delicioso tiene! Apenas 10 vestidos. Lo que cualquier mujer. ¡Hombre, lo que, lo que cualquier mujer! Como las meninas, por ejemplo. ¿Cómo? ¿No le parece formidable Las Meninas, el cuadro? Sí, el cuadro. Ese sol malagueño que se filtra por el cuadro es un sol muy andaluz, muy de siesta, ¿no cree usted? Vaya, veo que entiende usted mucho de pintura. Ay, un poco, eh. <risa> ¿Qué le parece el Bosco? ¡Ah, el Bosco! Yo creo que imita mucho a Velázquez y su retrato retratista y su color sustancial en el cuadro. Puede ser, pero el caso es que nació mucho antes que Velázquez. Es que no te has expresado bien, cariño. Lo que quiere decir es que el, el que copia al Bosco es Velázquez. Velázquez. Claro. Una teoría muy aventurada. Partiendo de Rafael, podría establecerse un paralelo. Claro que hay realismo renacentista y realismo barroco. Ah, pues no señora. Que no se puede hablar de otra cosa que no sea de las meninas. No, ¿Sí? a mí me gusta mucho. Que sí, que sí. Que de las meninas es nada más que las meninas. Donde estén las meninas, que se quite fe quien. Rafael. Que no se hable más. Eso. Las meninas es nada más que las meninas. Oye. Creo que ent ¿Qué? entiende sí. mucho. Sí, sí, sí. Es usted una intelectual. Pues ah, soy... les pasa algo. Tienes tu razón. Te lo he dicho, Lisa, que la trentia, ufa, o sea... ¿Qué? De verdad. Aquí me tiene a su disposición para los... Y yo sé, para suya, Alberto. Bueno. Ah. Siempre. Está bien. No les importará que esperemos aún un rato. Me he quedado sin criada y hemos encargado la cena al Club 64. Ah. Esperemos que estoy un momento ¿Dónde sí, claro, es está nevada? Eh, claro. por, por Dios, por supuesto. Esto de las criadas es un problema, señora, ¿eh? Yo llevo tres días sin ella. Ay, yo 24 años y estoy que voy de cabeza. <risa> ¿Qué flores bueno, tan lindas? ¿Son para mí? Eh, sí, unos claveles. Hemos oído que le encantan. Gracias. Es que no va a un al condenado, ¿eh? <risa> <risa> Emilio, dígame. <coughs> Que don Alberto, ¿alguna nueva novela policíaca hay en la mesilla? O... Pues sí, Emilio, resulta que alguna hay es... Ay, y no será de Perry Mason, a mí me enloquece Perry Mason. No, estoy leyendo Es Mejor Matar en Primavera, de Clarence Butler. Ah, ah, ah gran escritor, Butler. Eh, Emilio, se llama Clarence, es una mujer. Sí, sí, sí, es que lo estaba confundiendo con el gran Brian Clan, ese que era Manco. Ay, ah, Cervantes, ¿no? El que escribió a Don Quijote, sí. Sí, que tiene una, una, una estatua a caballo en la plaza de España. Don Quijote, Don Quijote. Ese es Don Quijote, Emilio. ¿Por qué me salido yo de Cuba? No te preocupes, Emilio, que con Cervantes y Don Quijote se ha hundido todo el mundo. ¿No ves que tienen la misma cara? Clarence es la inventora de uno de los juegos más divertidos que conozco. Seguro que le gustaría Emilio. Se llama... Ah, cometa usted un crimen perfecto. La autora le plantea 20 casos de asesinato. Y le deja a usted tiempo para que los cometa de forma perfecta. Si no lo consigue al final del librito, están las soluciones. O sea que hay 20 formas de asesinar y de salir impune. Según Clanes Badler. Vamos a jugar a eso. ¡Mujer! Mientras viene la cena. Yo lo que diga a Don Alberto, ¿verdad, virtudes Sí, sí, lo que quiere el señor Don Alberto. Aquí el que manda es el señor Don Alberto. Señor Don Alberto. ¿De acuerdo? No pasa nada, yo por mí encantado. ¿Quién se queda? Yo mismo. Usted será el muerto. Ah, muy bien. Bien, solo hace falta saber quién va a ser el asesino. Asesíneme usted, don Alberto, por favor. Hay confianza. E Emilio, Emilio, a quien le toque. Elisa. Caro Cruz. Caro. Cruz. cruz. Señora. No. no, yo ya tengo. Pero si quiere, cruz, Cruz, Cruz. cruz. ¿De acuerdo? Pues usted va a matar a su marido. A ver, a ver si no te has enterado bien virtudes y me vas a matar de, de verdad. Que no hombre, que tengo que planear tu crimen perfecto. De acuerdo. Para lo que le vamos a dejar un cuarto de hora. Así que por favor vaya usted a planificarlo y cuando esté todo listo nos avisa. Sí señor. Bueno. Don Alberto, ¿ha terminado ya eso de su sucursal en Barcelona? Digamos que sí, Palomos. Necesito un hombre de confianza allí. ¿Por qué no nombres a Palomos que esa sucursal? Señora, usted me abruma. Reconozco bien lo que estaba creciendo esa idea. Usted es lo mejor que tengo en la oficina. Don Alberto... Claro queda eh, saber cómo encararía la responsabilidad de una sucursal. Yo creo estar especialmente preparado para el puesto. No quiero ser inmodesto. Pero he estado estudiando los problemas de las sucursales. Y... Eh, y... Sí, Emilio. Y creo que... que puedo rendir un gran trabajo en tal puesto. Eh, verá usted, Emilio, yo no lo dudo bajo ningún concepto, pero eh, una sucursal es algo que resulta un poco más complicado. Eh, a Muchas ver, gracias, señor. Eh, si resuelvo unos asuntos, para yo, eh, tendremos que hablar de esto. Me gustaría que no olvidaras. No sé cómo pagar la confianza que han depositado en mí, sobre todo usted, don Alberto. No se preocupe, Emilio. ¿Qué ha sido eso? Tal vez la cena. Oh, señor. ¿Cómo oh, Sí, sí, súper la estuvo bien. <risa> que me la no, no, no, estoy muy bien, señor. Sigan, sigan hablando, ¿eh? De no tienen hijos. Eh, pues no, pero no perdemos la esperanza. Eso es lo último que se pierde. Por supuesto que sí. Ay, pues, eh. ay, señora, no tendrás toda una gaita vieja, ¿no? Pues no, lo lamento. Ya, y y una mampara. No, tampoco. No, Virtudes, querida mujer. ¿Qué? Sabes que es una broma, ¿no? no es que te conozco y cuando te tomas algo en serio oh no palomo no se preocupe el juego es así cuanto más realismo más se divierte uno todo lo debe proceder como si se tratara de un crimen real lo que pasa es que evidentemente son mujeres deben utilizar los medios que tienen a su disposición Ay, sí señor muchas gracias ¿eh? sigan sigan hablando eh, sí vaya mujer <risa> tiene usted una me ratifico que tiene usted una excelente compañera y un tanto agitada nada de eso una perfecta compañera se encuentran pocas mujeres como yo hoy en día no le digo que no. Tía Mercedes, ¿quieres dejar las botellas venir con nosotros? Este juego me parece una estupidez. Todos los juegos te parecen una estupidez. ¿A usted qué le parece, Emilio? ¿Está, ¿Se está divirtiendo usted, verdad? A, a mí me parece muy, muy, muy, muy interesante. Interesantísimo, ¿eh? De acuerdo. Bien. Eso está bien. Espero que se lo vaya a pasar a usted bien esta noche. De muerte, ya. ya a... Lamento que la cena no esté llegando. No se preocupe, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¿Está, está usted bien? ¡Virtudes! ¡Ay, Dios mío! ¡Virtudes, por ah, favor! esa de llena de cerámica! Dios mío, Bueno, no es tontería. Don Alberto, espero que usted entienda que... ¡Emilio, no se preocupe! Esos es porcelanas son falsos. Además, la vitrina está en el sitio más estúpido del mundo. Cualquiera que más o menos pase por ahí a oscuras se ha matado con ella, no es su mujer la primera ni será la última. No ha sido nada. Se ha roto el cristal, pero no se ha roto ninguna porcelana. Entonces tendré que ir a romperlas personalmente. hola, ya está! Eh, sí, la vitrina rota. No hombre, el crimen perfecto. Voy a matarte y nadie podrá comprobar nunca nada. Ni la policía conseguirá obtener ni una sola pista. Es maravilloso, Emilio. Su mujer va a matarlo y nadie va a poder probarlo nunca. <risa> ¡Espléndido! ¡Increíble! ¡Formidable! Bueno, hay que dejar solo al muerto. Usted nos avisa cuando, esté todo, cuando haya sido cometido el asesinato. ¡Virtudes! ¡Vamos, Elisa! ¡Tía! Hay que cometer el crimen delante de mí, a ver si me animo. Tía, es necesario que esté sola. Nosotros le entraremos aquí, pase lo que pase, oigamos lo que digamos, hasta que ella no llame. Adelante, virtudes. Están eh, ustedes cerquita, ¿no? Aquí al lado, Emilio, no se preocupe. No falle el golpe, virtudes. Descuide usted, señor Don Alberto, que con lo que le gusta el jueguecito no fallo, ¿eh? Oh, Dios. Emilio, a la chimenea. <risa> <risa> y no se te ocurra mirar atrás como mires atrás. <risa> ¡Ay, quieto, eh! Vale, ya. Don Alberto, ¿está usted ahí? ¿Por qué no le gustará el parchis, digo yo? Para toda la familia. Tan ricamente, niñas y niños. Oh, oh, ni la oca. Bien, me dijo mi madre que me casara. Dios sabía! ¡Yo sabía que tú estabas enfermo del corazón! Ahora, la gente pensará que todo esto ha sido un colapso. ¿Emilio? ¡Emilio! ¡Emilio de mi vida despierta, Emilio! ¡Emilio! ¡La, la, la, la, ¡La ¿Dónde está? ¡Que me traigas, doña! Ay, ¡Dios mío, qué susto! Casi me matas de un susto, pero no sabes que tengo el corazón débil. Ah, sí, ya lo sé. Si de eso se trata. Ya, muy muy lista, ¿eh? Sí. Y, es, y es que encima me están latiendo hasta las amígdalas. ¡Casi me matas! Hombre, Emilio, es que se trata de hacer el crimen perfecto, sin ningún tipo de cuartilla. ¡Cuartada, estúpida! ¡Esta! ¡Hala! ¿Se pasa? Uf, un poquito. ¡Ay, hijo! ¡Que ahora viene la segunda parte! No, ¡No, no, no! Más sustos no, por favor. ¡Que no! ¡Que haré hay que preparar la cuestión! ¡Hay que preparar el escenario! ¡Tú ya estás muerto! ¡Anda, tírate al suelo. ¿Qué? Ya te tienes al suelo. Y a ver, despega tu pavo. Emilio, le sucursal en Barcelona. No me gusta este juego. <risa> Así de opinado. Perfecto. La policía creerá que intentaste llamar al timbre para pedir auxilio y el colapso se te produjo por beber demasiado coñac, Napoleón. ¡Arrea! ¡Oh! ¡Oh, La cena por los suelos. ¡Qué horror! Pues, ¿qué? Uy. ¿Qué pasa? Pues nada, nada, que. Eh, nada, que se me ha quedado aquí coche aparcado, ¿eh? pero creo que. No, pase usted. Que, no, que no, que no, Pase que, usted, es que me ¿no, hombre. Que no, de todos modos, con esta nevada te que está cayendo. No. Que estamos aquí los unos para ayudarnos a los otros, ¿eh? Gracias, gracias, mujer. Ahí tienes Nada, ¡Ha matado usted a su marido, virtudes! ¡No! Voy a matarle de un momento a otro. Hola. Este es mi marido, ¿eh? Emilio Palomos. Encantado. ¿Cómo está usted? Yo, pues confío ¿Cómo vaya a estar. Como todos. Llame, llame, hombre. Gracias, gracias, eh, gracias. ¡Antonia! Sí, Antonia. Soy un genio, tu marido. Pero tú eres tonta. ¿Tú crees que ya me decir que es un genio? No. Eugenio, tu marido, ya te lo he dicho. Que sí, que estoy en Somas Montes, que se me ha quedado el coche parado, te da meas cadenitas. Yo qué sé, manda a Julio o algo. Vale, gracias. Ay, Dios mío, Dios, Dios, Dios, Dios quiera que llegue a tiempo. Ahí se vaya usted, ¿eh? Yo sí, ¿eh? Que creo que estamos tres ocupados. No. No, hombre, que desea tomar una copa. No, yo me marcho, ¿eh? Vale. Ah, chao, ¿eh? Vale. Bueno, eh. Eh. Espere ese hombre, estaremos por aquí divirtiéndonos. Si necesita volver a llamar, vuelva, eh. Sí, sí, gracias. Hola, vaya usted con Dios, eh. Gracias, gracias. Qué majo. Qué majo. Hola. Que está muerto. Hola. Ahora, voy a hacer una cosa ahí dentro, ¿vale? Pero no tardes. No, te cuida, te cuida. ¡Ya está! Perfecto, paramos, no se mueva. Exactamente así es el juego Elisa, por favor, vete dando cuenta de todo Anda, de la lámpara tumbada Ni un cuchillo, ni una herida Solo la botella de coñac Pues gusto tenía La cogió por algún motivo Caliente, caliente No, hable, Emilio, que si no, no me divierto ah, ¿Qué tal? Perfecto, de momento ¿No hay ninguna herida? Ninguna Delante, Emilio yo sigo aquí tirado, si usted quiere, de eh, Emilio! ¿Qué diría el forense? Se ha puesto usted perdido. ¿Qué diría el forense? Eh, que morí de un ataque fulminante al corazón. ¿Y qué diría usted a la policía? Que me lo encontré tal cual como ustedes se lo han encontrado. Y el coñac determinó una... ¿Cómo se llama eso que tenemos en el corazón pero que es imposible tener en la electricidad? Eh, hipertensión. Una hipertensión y el colapso. Muerte. Destrucción. Habrá que pensar en un veneno que no deje rastro. Señora... Desengáñese, que todos los venenos dejan rastro. Figúrese usted el café con leche. Oye, no lo habré matado de un susto? Tía, estamos hablando en serio. Y lo que más me molesta, tía, es que se tome o broma algo cuando yo estoy interesada en ello. Tía Mercedes. No, pero si a mí también me interesa, me interesa algo decirte, hombre... Elisa, eh, por favor, mira por la habitación. Mirio, Dale una pista. No sea que no lo descubra, se fadite. Don Alberto, una pista... No, Emilio, no se preocupe. Cuando la necesites, se la pediré. No cabe duda que intentó llamar a alguien a su ayuda. A ver... Elisa, claro. Evidentemente. ¿Crees que soy idiota? Si puedes, no me contestes así. Pensé que no lo habías tenido en cuenta. ¿Cómo no voy a tenerlo en cuenta si salta a la vista? Pero jugamos los dos, ¿no? Aquí el único que sabe jugar a esto soy yo? Y yo. ¿Cuándo te ayudan? Emilio, ¿qué sería? Eh, don Alberto, una pista. No, Emilio, cuando me dé por vencido se la pediré. Y ten en cuenta, Elisa, que no te aguanto malos modos. Esta investigación la llevo yo y tú eres mi ayudante. Emilio, que te destinan a la cuenca? No sé, no sé qué podría haber yo que sé ocurrido. Un juezito más facilito, un asesinato ahí... Pero si hasta la vieja se lo ha supuesto. Emilio, que este hombre puede que tenga mucha agudeza con los platos de plástico, pero lo que es para este juego... Elisa, la ventana no puede haber intervenido de algún modo. Sí. ¿Puedo abrirla con las últimas fuerzas? cerrada? Bueno, yo le doy una pista sea como sea, ¿eh? Porque se está poniendo una cara de cabreo. Eh, ¡Don Alberto! ¿Le dan a usted miedo los fantasmas? A ver, no Emilio. Eh, pues a mí sí. En cuanto que veo uno... ¡Ah! Se ataca el corazón. No soy ingenuo, Palomos. Los fantasmas no existen. Pero si su mujer se pone un traje... ¡Mi mujer siempre se pone trajes raros Elisa, ¿no ha podido intervenir la electricidad en algo? Eso estaba pensando... La lámpara caída en el suelo parece muy sospechosa. ¿Y si sí, el crimen no ocurrió aquí? Ocurrió fuera de la casa e intervino la lámpara. Eso, Einstein, eso. ¿Decía usted? Nada, que está haciendo una labor maravillosa. Vamos a ver, esto está clarísimo. Su mujer se vistió con un traje raro. Quizá algún artículo de broma de estos que tenemos por aquí se acercó por detrás. Le dio un susto. Quizá se produjo el colapso. Está clarísimo. Vamos a ver. Virtudes es la mujer de mi empleado. La conozco. Y listo, iría Palomos si el cerebro de su mujer no diera más de sí. Vaya, inventando un crimen tan vulgar. Quiero no ser ridícula, tías. Oídos no este Palomo? No le da risa. <risa> ¿Se subía un caballo? Y entonces... Talones, ¿A ver? ¿Han ganado ustedes? No. ¿Cómo fue, querida? Pero nosotros qué vamos a ganar, Uf, si es su casa, hombre. ¿Su casa? ¿Cómo Páranos, fue, usted? querida amiga? Ah, pues figurese usted que la lámpara tenía mucho que ver. Yo había interceptado un calambre al enroscar la bombilla y le digo a mi marido, Emilio, otra vez que no hay bombilla en la lámpara y en la bombilla, la bombilla, la bombilla, ¡zas! Que pone la bombilla. ¡Pasuelo! ¡Muerto! ¡Colás! al corazón. ¿Usted ve acerca a la lámpara a la mano? Sí. ¿Se produce un contacto de larga duración? Sí. ¿Lo suficiente para detener un corazón en mal estado? Eso. De llante de Ay. ¡Qué talento tiene usted, Alberto! Normal que haga estas vinagreras con el tapón colorado. Si sí, es que es usted maravilloso, tú, Alberto. Lo ha adivinado todo. Sí. Bueno, es que te, estoy acostumbrado a esto de los Cruz. Pero vamos a ver, digo yo... Usted no dice nada, señora. Usted se toma este coñacito que yo le sirvo y no dice ni media palabra. Si es que es verdad, ¿eh? Don Alberto. Eso del talento se demuestra en todo. Resuelto este asunto, propongo un nuevo asesinato. Los que usted quiera, Don Alberto. De acuerdo. Este lo van a cometer entre usted y su esposa virtudes. Y te quedarás tú, tía. Ay, Alberto, ya es la hora de cenar. Tengo hambre. ¿eh? Tía, la cena no ha llegado todavía. Un crimen más. Y si sigue sin llegar, nos ponemos a abrir la taza de conserva. ¿A ustedes no les importará comer lata? Ay, Por Dios, no. El crimen en complicidad es más divertido. ¿Me admiten ustedes en la banda? Por supuesto, usted con nosotros y su señora se queda fuera ¿eh? ¿Quieres no poner esa cara, tía? Señora, hágalo por mí. Piensa en la negrita de Saba que siempre sonría con la bamba abierta. Cuba es la isla, la alegría sí, del juego, sí, sí, los casinos, señor, la perla sí, de sí, las antillas. Señor, señor se, se, vale, si usted insiste yo me apunto. Perfecto. Bueno, no tardéis mucho. ¡Adelante, Alberto! Queridos palomos, acérquense, por favor. Se me está ocurriendo algo a la mar de interesante. Lea, Emilio. Nuevo crimen del misterioso estrangulador. Exacto. Esa será nuestra escapatoria. Siempre podemos decir que alguien, un criminal sátrico, entró en casa y asesinó a mi tía, porque lo que vamos a hacer con ella es estrangularla. ¿Oye? ¿pero eso deja huella, señor? No, si lo hacemos con el collar de perlas que está haciendo. Pero no se romperá. El hilo es de nylon, Emilio. Eso no se rompe. Esto irá de la siguiente manera: yo saldré a vigilar. Ustedes cometen el asesinato y me avisan cuando todo esté visto. ¿Hecho? Sí, señor. Sí, sí. De acuerdo. Ala. No falle, por favor. No, no. Ala, señora Mercedes. ¿Quiere usted pasar al silloncito ese que tenemos ahí tan bonito? Ay, sí, claro. Ay, pues sí, ajá, claro. Que sí. déjeme la caja, mi Ay, sí, sí. Ah, pues no. Sí, como decía mi hermana, una tiene que sentarse cuando le da un ocio, Lo de menos es el sitio. Exacto. ¿Quieres una copita? Ay, sí, sí, por favor. Aquí tiene. Ay, muchas gracias, ¿eh? Ay, ah, son muy originales, ¿eh? Pues no vean todas las épocas que les da con a jugar a la ajedrez. Aquí no comen ni bebe nadie hasta que no se enoja, que de verdad, ¿eh? Sí ve a uno de esos niños que corretean por aquí, que van al colegio ese... Al colegio del Pilar, sí. Es uno pasado, te lo digo yo. Ya digo yo que no. Estoy bien aquí. Sí, señora. A ver. Sí. A ver, Emilio, hay que matarla de una manera natural. No más, sino porque así parece que la estamos matando de verdad. Ponle en A ver, señora, ¿cómo a usted, nos piensa. Sí, no, ustedes. ¡Anda, es usted! Sí, ah. Señora, ¿qué tal? Vení a llamar. Sí, pero si ocupados mejor. Hombre, pues, mejor, pase, pase, pase, pase. Llame, hombre. ¿Sí? sí, mira, señora Mercedes, a este hombre se le ha estropeado el coche fuera y quiere pedir unas cadenas. Ay, pero no puede usted moverlo. ¿Yo tal no puedo moverme yo? Ay, ya, muchas sí, gracias. gracias. Ay, señora, ¿Han asesinado ya la tía? ¡No vamos a asesinarla de un momento a otro! Usted se coloca, que si no, no la vamos ni mañana. allá. Exacto. Así, así que así, así la hago con toda la tranquilidad del mundo. ¡Antonia! ¿Dónde están las cadenas? ¿Quién las trae? La criada, qué bien. ¿Dónde está? Ajá, vale. ¿Oye, ¿Antonia? ¿Antonia, que se corta? ¿Qué nos está pasando? Me estoy poniendo nervioso. ¡Virtudes! Dios, quiero que llegue a tiempo. Oye, por qué no empalme usted con un poco de nylon? Ahí tiene, encima de la mesa. Ah, ¿Qué listo es usted, hija? ¿No ha sentado usted unas tijeritas una navaja por ahí? ¿Qué? No, no, no... no. ¿Esto usted bien ¡Yo! ¡Yo genial! Mira, mi mujer me pregunta yo siempre digo lo mismo, haya visto lo que haya visto. Yo siempre lo mismo, ¿eh? Siempre juego a la rana. ¡Ah! <risa> Emilio, que este señor se piensa que la estamos matando de verdad. <risa> Pero, ¿En serio se ha creído eso? Por Dios. Pero, hombre de Dios, usted se cree que para que alguien la mate va a colaborar como los hermanos Quintero. De modo que se ponen a estrangularme y les voy a dar facilidades. ¿no? Ah, estamos jugando, hombre. Ah, qué guay. ¿A qué? <risa> a, a los crímenes. ¿A ah, los crímenes? Sí, sí, sí, sí, sí. A los crímenes perfectos. Ah, qué guay. Sí. Uno hace de asesino, otro de muerto y el resto tiene que averiguar lo que ha pasado. Ah. Exacto, todo con una sí, cuartada. Sí. Con una cuartada, cuartada. Ah, sí, to, pues venga, una sí, hombre. hombre. Venga, hombre, no es obsesoso. Sujete por ahí, don... Eugenia oh. Martínez. ¿eh? Vale. Si que lo que tiene, es que quien aquí, piensa que es algo de la misma, ¿eh? Exacto. Ay, no. ah, ¿Y saca la lengua? No, pues. Señora Mercedes, que no se duerma. Ay, que no me duermo, que creo que me ha sentado mal el coñac. Ay, hija normal. No total, no tendrás una navaja por ahí, ¿no? Tengo unas tijeritas, pero... ¡Ay, ah, pues no sirve! sirve. Sí. sí. Unas tijeritas. ¿eh? Tengo las tijeritas. Vaya uñas que tiene, ¿eh? Vale, cortamos por aquí. Ahora atamos fuerte. Eso es. Empalmamos. Y listo. ¡Alegrese, don Eugenio! ¡Ha participado usted en un crimen! Pues en casa no se van a creer, ¿eh? ¡Ja, no queda usted quedarse hasta que le traigan las cadenas, ¿no? No, no, madre, que... La que la conoce el coche, pero como no me voy a la ahora que se me va a venir... Pues no se preocupe, que a lo mejor la criada ya figurará que está usted en alguna casa. Ah, pero por si acaso, eh. Bueno, no va. Sí, venga, mucho venga. gusto, ¿eh, señores? ¿eh? Y no se te desvale, ¿eh? que resbala el Ay, hielo. Chao, chao, sí, eh. Chao. Qué majo, ¿eh? Muy majo. Vale, muy bien. ¡Hala! Llama al señor, <coughs> que si no le va a costar esto todo una pulmonía. Don Alberto Don Alberto Don Alberto Venga para acá, hombre También he venido la primera vez, niño, gracias ¿Qué Bueno, ¿está todo listo? Está todo perfecto, señor Perfecto, Hagan el favor de llamar a mí Señora Elisa! señora Elisa! ¡Mira usted qué cuadrón y las meninas! Mire usted. Supongo que les habrá salido bien. Aunque solo sea por el tiempo que han tardado en planearlo. Perfectamente. Mire, su pobre tía ha muerto en un trágico accidente. Se ha ahorcado a ella misma, con el collar, en sufrimiento y agonía, ha muerto. ¡Pobrecilla! Nosotros conocemos al menos dos abuelos que se han muerto de la misma manera. Bueno, déjenme ver. Así, ah, sí, sí. Vea usted todo lo que quiera. Mira. Nada por aquí, sí. nada por allá... Pero con toda confianza, señora Elisa. Toque, nada, nada. Sí. Que se hace muy bien la muerta esta mujer, ¿eh? Es que es muy simpática. Ay, mírala, qué baja. A ver... Doña Mercedes, que ya se han pasado las burras de la leche. Doña Mercedes. Oye, mi tío. Que se hace muy bien la muerta, ¿eh? No, hombre. Doña Mercedes. La Doña Mercedes. ¡Que se la ha cogido usted al punto al coñar! ¡Tía! ¡Está muerta! ¿Pero qué va a estar muerta si se lo hace? ¡Alberto! sorrime, ¡Está muerta! ¡Quítale ese maldito hilo, Palomo! Eh, ¡Doña Mercedes, no nos estope estas pascuas, por favor! <risa> ¡Está muerta! ¡Palomos, ha matado usted a mi tía! ¡No, yo no, yo no, yo no! Ah, ah, eh, había que estar el, el, el hilo fuerte y... Había que estar de la lista. Mi, mi, mi, mi. ¡Caray, qué pueblecito! ¿Y ahora qué hacemos? No se preocupe. ¿Cómo, estado ¿Cómo mi, que no me preocupe? ¡Ha, mi, ha mi, matado a mi no, tía! No, no, no, no. Eh, no, ha sido un accidente, ¿verdad? Tú, sí, ha un accidente, ha sido un accidente. De españa El temporal de nieve y viento crece en intensidad. La capital se halla envuelta materialmente en un torbellino de nieve que ha paralizado toda la vida nocturna. Son escasísimos los vehículos que circulan por la calle y hay barrios de la periferia totalmente incomunicados. Los vecinos del Gran San Blas están... No modo, Alberto. El teléfono sigue sin funcionar. Deja eso. No hay ni rastro de los palomos. ¿Pero me puedes decir dónde pueden haber ido? Si no se puede asomar la cabeza fuera de casa. Ni salir de un automóvil. Llevo diez minutos dando vueltas. No hay señal de que hayan existido. Hay que avisar a la policía, Alberto. ¿Cómo me iba yo a figurar que iban a asustarse de esa forma y salir corriendo? No es nada agradable permanecer aquí, bloqueados, con el cadáver de la tía hasta que amanezca. No puedo soportarlo. Parece que está viva. No, no es nada agradable. Bueno, Mercedes, venga. ¿Qué vas a hacer? Pues, alejarla del fuego. ¿Ah? ¿Por pues qué? ¿Alejarla del fuego? Si sí, encima creerás que el calor es lo mejor para un cadáver. Casi seguro que podrías encontrar policía a dos kilómetros, cerca de la casa de campo. Mira, eh, prueba a andar 20 metros. Te hundirás en la nieve. Hay que intentarlo, Alberto. Tenemos que avisar a la policía. Bueno, vea por las botas con clavos. Lo intentaré. ¿Os habéis encontrado? No, Serafina. Y el caso es que tampoco pueden haber ido muy lejos. No podía suponerte que saliera el corriendo, ¿eh? Déjalo. Estamos en un aprieto. ¡Mírala! Parece que se va a poner anda. Y deja de beber si puedes, que te vas a caer al suelo. Ay, Alberto. Me divierte mucho esta situación y vas a cometer el crimen perfecto. Lo es. La tía Mercedes vive con nosotros. La tía Mercedes tiene mucho dinero y nos deja... Por únicos herederos, ¿quién iba a saber que la tía Mercedes tiene una hermana borracha y de dudosa reputación que hace sólo 15 días volvió, de, volvió a España después de 25 años viviendo en Filipinas? ¿En España? Nadie. Ella siempre lo ocultó. Yo si era la oveja negra de la familia, la deshonra de la honesta Mercedes... Era perfecto, perfecto. Tú fingías estar muerta en la silla. Yo llevaba a los palomos a otra habitación y colocaba a Mercedes en tu lugar. Lo que pasa es que ya llevaba una hora muerta. Estrangulada con un nido de nylon. ¡Por ti! <risa> Ni siquiera lo los palomos puede ocurrirles mucho, los elegiste bien. Vaya pareja de idiotas. Déjame en paz, Serafina. Claro, pero no podías suponer que la nieve te cercara y el teléfono no funcionara, porque tú necesitas llamar a la policía ahora mismo. Me parece que te estás olvidando de un detalle muy importante. Yo podré estar sin un absoluto duro y necesitar el dinero de esa pobre infeliz que es tu hermana. Pero tú, accediste a colaborar. Eres tan asesina como yo. Y eso sí, vas a llevarte una buena parte de dinero cuando lo cobremos. Claro que sí. Es preciso que ahora estemos muy unidos en la final. No están las botas con clavos. ¡Corre! Lo intentaré. Ve a la ventana. Es casi imposible que pase nadie por la calle, pero bastaría con una sola persona. Uy, ¿por qué tanta prisa? Si los palomos huelen y no aparecen, la cosa no estará tan clara. El crimen es perfecto si los palomos se declaran culpables de él enseguida. ¡Los asustaste con aquellos gritos! ¡Se asustaron ellos solos! Está bien. Nadie tiene la culpa de que se fuera. Se han ido. Eso es todo. Voy a salir por la puerta de atrás. Pero te advierto que no pienso quedarme en mitad de la tormenta. Si no puedo continuar, regreso en el acto, enterramos a esta y Serafino se queda haciendo de Mercedes hasta que se muera. Yo me voy arriba. Si pasa alguien será más fácil verle. Vale, espera. ¿Qué hacemos con ella? De momento, dejarla. De no ser porque Alberto la estranguló, juraría que está viva. Hay que esperar a Alberto. Esto es meterse en la boca del lobo. Es lo único sensato que podríamos hacer. En un momento de locura hemos huido, pero ¿de verdad somos los asesinos? No. ¿La quería yo matar? No. ¿Y no están aquí don Alberto y su señora para defendernos? Mira tú que a la policía le va a resultar un poco extraño que en una casa decente se pueda matar viejas. ¿Pero tú sabes a qué se juegan las casas decentes? Todo menos huir. Además, ¿qué le vas a decir a la policía? Lo siento, señora gente, pero salí cogiendo que era inocente. Ah. Además, nuestras huellas están en el collar. La única solución que queda es la verdad. ¡Mírala, Emilio! ¡Que la han cambiado de sitio! ¡Adi, ya! ¡Ay! Hay que ver lo que estropea la muerte, ¿eh? No las mires más virtudes. Está muerta y bien muerta. Y la he matado yo. Pobre Pero tía. ha sido un accidente. ¡Ha sido un accidente! ¡Don ¡Alberto! ¡La ¡Señora! Es curioso el que hay con esta puerta, ¿eh? Se apoya uno en ambas jambas y te talla mal con la rodilla o te talla mal normal y se parte el cráneo intentándolo. ¿Qué? Creo que ya la han matado, ¿eh? eh sí. Y. O se habrá pasado en grande. No lo sabe usted bien. Oye, señor. ¿Con qué ha sido? Con el collar, por fin. ¿Con el collar? Con el collar. Y. Yo pues, soy el cómplice, ¿eh? No sí, sí. vayan a olvidarse. No, no, si el que no lo va a olvidar es usted. Ya. Oye, hace bien de muerta la condenada, ¿eh? Joder. Como que está muerta. ¿Cómo? ¡Ah! <risa> Muerta Eso es, muy buena, don Emilio, muy buena Como si fuera de verdad Sí, y, y la he matado yo Claro, con el nylon Señora, ¿le escucha usted? Que la ha matado a aquel señor con el nylon Es que de verdad Virtudes, muéstrase en todos sus espantos a la vial, por favor ¡Ay! <risa> <dícese, hombre. risa> ¡Qué asusta, madre de mi alma! ¡Ay! Dale un poco de agua, Virtudes, por favor Y dices... Ah, sí, si ¿Sí me tranquilizo Respide <risa> No, no, no, Beba, beba, beba. No, no, no, ya no quiero. ¿Te meto de esperado, me ¿eh? Que no, que usted se queda aquí. Sí, sí, usted se queda aquí. Que usted nos ayuda a matarla. Además, sus huellas están en el collar. ¡Ea! Mm. Buena suerte. Yo Pero... me voy, sí, sí, sí. yo muy voy a, a la grana. ¿Que, que no te vas a jugar a la grana ¿Sí? ni nada. ¿Sí? ¿Cómo Que no? ¿Que me escuche, señor Piro. Esta señora había bebido demasiado. Bien. Sufrió un desvanecimiento y se arcó ella solita con el collar. Nosotros no hemos hecho aquí nada. Y aquí están los dueños de la casa, que son testigos de todo. ¡Exacto! Aquí están los dueños. El dueño que es el jefe de mi empresa... ¡Plásticos Gurgels! El cual se inventó todo esto de los asesinatos y eso, que la perdió de un libro y yo qué sé quién. Total, que nosotros somos... ¡Virtudes! ¿Qué demonios te pasa? No, no, nada, nada, nada. Virtudes, ya tenemos suficiente con lo que está pasando para que encima me pongas esa cara. ¿Qué cara te estoy poniendo a eh? ver? ¿Como cuando ves a mi madre? No tanto. Virtudes, ¿qué te propones? Oh, mire usted. Llamamos a los señores de la casa. Le explicamos que habíamos jodido como cualquiera habría hecho, pero somos inocentes, con lo que hemos vuelto. No se preocupe. Quedará todo eh, arreglado, ya llegará el señor de la casa, y la señora, y seguramente testificarán que... <risa> virtudes, ¿qué te pasa? Emilio, este señor tiene razón, vámonos a jugar a la rana. Que no, Eva, pero tengamos calma, que no, es no? como dice su marido. Claro. Hay que llamar a la poli, al dueño de la casa y listo. Que se ha cruzado. ¿Quién, Virtudes? La vieja. ¡Pero qué vieja! ¡Esa vieja! ¡Qué vieja va a ser! ¡Que sí! ¡Que se ha cruzado! ¡De ahí ahí! ¡Y media vuelta! ¡Tan contenta que la buena mujer! ¡Pero qué está aquí, Virtudes! Que no te... ¡Por Dios! ¿Usted también la ve? ¡Claro, si está ahí, en frente mm -hmm. suya! ¡Virtudes! ¡Dilo ahora! ¿Qué te propones? No, no ¿Eh? Soy, no, no, no se preocupe. Ya sé lo que puede estar pasando. A ver... Eso es una revelación óptica. A Ay, mi mujer le pasa de vez en cuando. Cuando usted se queda mirando a una persona quieta durante mucho tiempo, llega a cierto momento en el canal del el movimiento. Pero, de verdad, no debe preocuparse, ¿eh? No, debe preocuparse. Si usted. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado? ¿Quién? La vieja. ¿Por dónde? Por aquí. Pero usted, es tonto, ¿cómo quiere que la cosa por eso está y está muerta? no que no, canse, no, que no Aquí está pasando algo, pues, señora. ¡Alberto! ¡Alberto, eres tú! ¡Alberto! Había oído ruidos. Es inútil, Elisa. No se puede andar. Pero... Llevo... se ha tardado 10 minutos. Nada más que en llegar a la primera farola. Entonces... No tiene sentido dar vueltas en círculos. Lo único que nos queda ahora mismo me da que va a ser esperar. Y el maldito teléfono sigue sin funcionar. Tú imagínate que alguien le ha da dado ataque taquilla pánico. ¿Qué vas a hacer? Echarla en una cama y revisar el garaje también. Hace unos tres años compré unas cadenas. Si las encontramos está todo arreglado. En... Creo que la... nos hemos quedado sin internos. Mándame a la tía con. No, no sé, algo de picar. Tengo hambre. Estoy arriba mirando si pasa alguien. Me eh. parece muy bien, venga ¡Eh, no, que se queden aquí. Lo que no es posible es perder los nervios así. Es que no es posible. Ay. Que yo no me voy, ¿vale? Yo me quedo aquí, ¿entendéis? que se marcha, o sea, aunque te aquí en que cayendo, ¿no? Señor, De verdad aquí tiene que estar pa que pasando algo. O hay dos viejas o el muerto anda y no puede andar porque está ahí Es que no das una, muñeco Eso es muy cierto Pero si estaba ahí Emilio, aquí Eugenio tiene razón. Cuando uno no comprende algo, lo mejor es salir corriendo Virtudes Emilio, lo que no se entiende no se mantiene Vámonos Virtudes, virtudes Virtudes hay seguramente una explicación lógica. Muy seguramente los señores de la casa, mientras estábamos escondidos ahí dentro como idiotas, salieron y se llevaron a la muerta, a una cama, que es donde los muertos descansan. Luego no puede ser una revelación óptica, ¿eh? no, ¿Por qué está llorando. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué diablos hace el dormitorio pequeño cerrado? Yo un mes así. Deja eso. Se ha parado un coche al otro lado de la calle. ¿Estás segura? Sí, es un taxi, una ambulancia. Tiene una luz roja. Pues sube, grita, socorro, no sé. Haz algo. Tú por ahí, Serafina. Quietos, quietos, quietos, quietos, quietos. Señores. Por la Virgen. Está más claro que el agua. Hemos visto a la vieja andar, con lo cual es, está muy claro, está viva, está más viva que nosotros. Que no das una muñeco que está muerta. Eso es muy cierto, pero tiene que estarlo. Mira, Emilio, por qué no tomamos una decisión heroica, nos vamos todos para Logroño. Por qué esta vieja nos la carga a los tres. A ver, Emilio, ¿qué dice la letra de la marsellesa? Marchemos hijos de la patria. O vámonos. Deja de gritar, es inútil. Pasa una vez Serafina. ¿Qué el Bueno, o no quiso oírme, o no miedo yo. Pero ese taxi ha venido aquí a dejar a alguien. Y ya debe ser importante porque con la que está cayendo pocos aventuran a venir aquí. Pero bueno, ya hay alguien cerca, si no venido a dejar a alguien, hay alguien cerca, así que ya es algo. Dime Serafina. ¿Tú me has abierto la puerta ahora? Sí. ¿Y antes? No. Pues a mí alguien me la ha abierto y la ha cerrado a una velocidad que no me he partido. La crisma en el hielo porque Dios no lo ha querido. ¿Qué pasa? Que encima de todo lo que tengo, tengo que aguantar los efectos de tu maldito conaca granel. ¿No es eso? No. Bueno. Voy a llevarme a esta. Escóndela bien. Y solo donde tú puedas encontrarla, tengo un presentimiento. Déjame en paz, Serafina. Se fue. Tal vez nuestra última oportunidad. ¿Por qué no has gritado tú? <risa> Supongo que no querías que gritar a la muerta. Ahora no hay más vivos que bosque, tú y Alberto en el chalet. Parece como si quisiera dar la señal. A lo mejor se arregla la avería. Si fuera posible... ¡En calma, Elisa! ¿Quieres una copa? ¡No! Ay, pues esto debía hacerse a base de algo. lo digo Hombre Alberto, alégrate, parece que el teléfono funciona. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Hola, buena. Hola, buena. Hola, buena. Hola, buena. Pero bueno, venido Emilio, me alegro de verla. Pero si solo iba a darle la mano Emilio. Señora, señor. Aquí, el señor es don Eugenio Martínez. Se le ha quedado el coche fuera y está esperando unas cadenas. Me vio viva e incluso participó en el crimen. Ah, sobre eso. Estamos sorprendidos, Palomos. Pero. Eh, ¿Por qué se ha ido el cariño de ese Usted dijo que estaba muerta y. y, y, y palomos, estaba... pa Palomos, por favor. Elisa. <risa> Has oído. La verdad es que lo hiciste bien. Que le dijimos que estaba muerta. Sí, sí. Emilio. Todo forma parte del juego, juego. ¡Sin sorpresa final no hay juego! Sí. ¿y por qué no lo dijeron antes, eh? Mujer, se trata de no avisar. Eh, entonces... Perdón. No hay ninguna muerta. ¿Qué muerta quieren que haya? Hombre, señora, aquí la servidora, mi marido y el aterrado de miedo hemos visto una muerta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? En ese sillón. ¿En ahí la... sentado mi esposa? Exactamente, sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Una muerta en este sillón? ¿Cómo era? Pues yo diría que se parecía igual que la señora eh, Sí, esa de ahí, sí Vale, Emilio, tenemos un problema Tía Mercedes, ¿vale? Está viva A ver, ¿quiere usted tocarme? No, no, no, me parecería una falta de respeto Es ¿para qué se convenza que estoy viva, hombre? No, no, si sí, lo parece, lo parece Queridos padres por favor, siéntense Usted también, don Herminio Eugenio, por favor Lo que vean, sea Eugenio Lo que sea, lo que sea Eh, vale vean señores cuando alguien es presa del pánico, ve cosas que son irreales. Y lo que es peor, contagia a los de su alrededor, le explico. Usted creyó que había matado a mi tía, y la vio muerta en este sillón. Y luego vino el contagio, y su esposa, Irony logio aquí, la vieron también. Es decir, que a la vez también veían la realidad, que es que mi tía circulaba por la habitación. Comprendido. Soy inspector de autoridades. Figúrase... Habré escuchado cosas raras, ¿eh? Pero eso no lo claro que voy. Está clarísimo. Lo que ustedes vieron en el sillón era una imagen inexistente. Ah, ya. Yeah. Que no te preocupes, Emilio. ¿No ves lo que le pasó a mi primo Leodoro que estaba jugando con unos críos que dijeron tonto el último, que fue el último se ha quedado tonto para siempre? Fue esto lo mismo, Emilio. Esto es lo que te está pasando a ti. No me cansaré de elogiar a su señora, Palomos. Oye... Porque no jugamos a que me matan otra vez. Nah, nah, nah, nah. Yo con, nah, nah, nah. con su permiso, ¿eh? Me marcha me marcho al coche, venga. Caballero. Que no, que no, eh. Que no. Que no, de verdad. Que yo, que me estoy por cualquier cosa, ¿sabes? Pero oye, no se preocupe, que se me. De verdad. Yo necesito algo y yo les aviso. Venga, vamos. No, pues ya con el hierro ¿Eh? que resbala, ¿eh? Ah, sí, sí. Todo. Uh, vale. Allá. Entonces, queridos paramos. No sé. Uy. Vale, ¿qué ha sido eso. ¿Qué tal, eh? ¿Estás bien? Yo sí, yo genial, eh. Venga, chao, eh, chao, eh. hasta luego, chao. Eh. Ah, ¡Ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre! no era mi madre, eh. Me acabo de acordar mi, mi madre. Ay. Es que la hemos dejado tan enferma en casa. Ay. Verdad, virtudes. ¡Pobrecilla! ¡Ay, pobrecilla con lo bien que me cae! Con COVID, la pobre. ¿Con qué? COVID. Ya llegaremos a eso. Bueno, no, si nos disculpa, ¿Qué nos los abrigos. Que nos tenemos que ir. Sí, los abrigos, los, los abrigos, abrigos, los cariños, abrigos. ¿Se sí, sí, sí, van a ver sí, ustedes Sí, sin cenar? Eh, sí la cosa. No, no se preocupe, eh, don Alberto, que nosotros ya vamos hervidos, ¿eh? eh no pasa nada. Es una pero pena sí. todo esto, pero. No van a encontrar en ningún coche. Buena mujer, que yo soy de Burgos, que estoy acostumbrada. Eh, y no se preocupe, ¿eh? Que nosotros andamos, nos encanta andar. Además, con esta nieve, aún mejor. Y no se preocupe, ¿eh? que esto ha sido un ambiente maravilloso, una velada encantadora, pero bueno, señor, señora... ¿Estamos tan seguros? Eh? Que, sí, eh, sí, que, sí, sí, que sí, que sí, que estamos sí, seguros. Sí, sí. Por favor, <risa> y eso, que ya conocemos el camino y que no nos vamos a resbalar, ¿eh? Que no, venga, vámonos, Emilio, hasta luego, ¿eh? Adiós, adiós Vaya usted sí, de sí, coño, sí. que se cuide mucho, vale. Y ahora funciona el teléfono. ¡No puede ser! Tú y tus crímenes perfectos. Eso no cabe más que en la cabeza del tonto. ¡Déjame ya, Serafina! Nos ha convencido, Alberto. Nos van a denunciar. ¡Pero cómo se van a convencer con la excusa que le este, de verdad! ¡No nos van a denunciar! A ver... Elisa, mete en una maleta todo lo que haya de valor, todo lo que se pueda vender. En un par de horas sale un transoceánico de barajas. Habrá que andar, pero andaremos. Te vienes con nosotros. Y ahora mismo voy a ocuparme de tu hermano. ¡Elisa! ¿los ¿Este abrigo de quién es? No sé. ¿Qué abrigo? No es de los palomos. Se llevaron los suyos, ¿verdad? Claro. Pero tan loco iba el pobrecito inspector de utilidades que se ha dejado el abrigo se va a helar el pobre hombre. Bueno. Escúchame bien, Serafina. Necesito que cojas el abrigo y que nos esperes en el cruce de la calle principal. Solo el abrigo. Ni un traje ni el más mínimo bulto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Voy a poner el abrigo. ¿Va todo? Sí, todo lo que había algo, había algo. Se había volcado a los cajones. De acuerdo, ve con Serafina. Prefiero quedarme contigo. Mira, Elisa, si todo hubiese salido bien, ahora mismo los palomos habrían sido acusados. De homicidio imprudente. Y tendríamos la fortuna de esta mujer en nuestras manos. Ha salido mal. Necesito que me obedezcáis este final. Sí, Alberto. Entiérrala de una vez. Parece que se va a poner a andar. Vamos allá. Es que siempre la cambian de sitio. Mm. A ver, el jardín. Y ahí va el loto con el pico. Claro, ahora todo tiene sentido. Son dos hermanas. Una asesinada por ellos y la otra la que hemos visto viva. Ay, si está acabando un agujero debajo del cobertizo. Claro, como tenemos cara de tontos, ah. ahora encima tienen que esconder el otro cuerpo. Sí, no se creen que somos tontos, ¿eh? Mira, voy a llamar y ya está. Mira, señal y todo ¿Pero a quién vas a llamar tú? A la policía ¿Pero para qué vas a llamar a la policía? Lo mejor es salir huyendo Lo mejor es la policía Ay, vale, pero dilo todo claro y con buena letra ¿eh? Sí, tranquila, Y está tal loro, anda ¿Sí? Hola, ah, sí, hola, el 091, sí, sí, sí, sí, sí Felices inocentes, sí Y felices pascuas, hombre Sí eh, Mire, usted, llamaba para denunciar un asesinato Sí, hombre, sí que no es una inocentada. Mire, usted la muerta justo resulta que es la... Mire, sí, soy yo otra vez. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que, mira, acaba de pasar con un pico el asesino. Creo. sí, eh, sí. sí, sí, sí, sí, sí. Ah, eh, mire, es que el asesino es el jefe de mi empresa. Sí, y resulta que la que ha matado es su tía, su tía. Sí, sí. Que sí hemos discutido violentamente. <risa> claro que hemos discutido violentamente. Muy fuerte. sí. Ah, ¿que ¿cuál es mi nombre? Ah, pues mire, yo se lo digo encantado <risa> Sí, mi, mire, mi nombre es Emilio Palomos, sí, que no es una broma, sí, sí, que ¿dónde está la casa? Virtudes, tú que te orientas mejor, anda. Hola, hola, ¿eh? Sí, yo soy Virtudes Palomos, la mujer del marido. Eh, sí, ¿tienen ustedes coche? Vale, muy bien, pues tiren ustedes por la carretera de Torrelodones. Sí, pero dirección a Coruña. Vale. ¿Van a ver un árbol que tiene una señora con el pelo cardado? Pues sigan ese árbol. Luego gira a la derecha y van a ver un cartel que dice peligro de muerte, no pasar. Pues ustedes pasan, que no pasa nada, ¿eh? Que es que hay una granja ahí al lado y seguramente el dueño lo habrá puesto para que no le roben las gallinas. Gira usted a la izquierda y luego irá a una plazoleta donde están todos los novios, lo sea, 600. No se acerque que pican pican rápido, ¿eh? Bueno, siguen recto. Y ahí van a ver un lago esplendoroso con un... que viene? Sí, sigo aquí. Es capaz el asesino. Vale, vale. Van bueno, a ver un lago. No, no se caigan en el lago, ¿eh? Bueno, le bordean. Siguen para abajo y a la izquierda está una casa. Esa es la casa, ¿vale? Aquí he contado si sí, parece un safari. Sí, también pueden tirar por la cuesta de San Vicente, pero es que no tiene la misma gracia. Ay, por favor, señores, venid rápido. Que como nos pilla el asesino, nos mata, ¿eh? Nos mata. No sabíamos ¡Nos habíamos equivocado! ¡Levántese, paramos! Lo han oído todo, ¿no es eso? ¿A quién llamaban? ¡A mi madre, a mi madre, sí, sí, sí, sí! ¿De acuerdo? Usted lo ha querido, ahí lo tiene. Y ustedes no eran más que una magnífica coartada. ¿Y qué más? Eh, nada más, por Dios, no hace falta, ahí ya conocemos el camino. Sí, sí, sí? que nos vamos a casa, ¿eh? No se eh ¡Exacto! ¡No sí, se mueve sí, sí, de vale. aquí, paramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, Mirio! ¡Corre, ¡Corre Mirio! De vida de sociedad. ¡Hala! ¡A tu padre vas a matar a tu padre! ¡Por cambio me vas a matar! ¡Hala! ¡A ver a la muerta! ¡Ah! ¡Ven tú! ¡El problema santo! ¡Abre la muerta! ¡Mi vida, mi vida! mi vida! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Pues que, que, que se ha resbalado y se ha abierto la cabeza contra el hielo y... y, y yo, yo, yo, no, yo no he hecho nada. Vamos a ponerla aquí. ¡Ay! ¡La madre! ¿Qué parió! Mira que no hace cenado este tío Y eso que no hace nada, eh, ya te digo Aparca. Uf. Ay, aún vive Emilio ya, Voy a llamar a un médico Emilio Emilio, acérquese Vamos a ver, Emilio. Si usted llamó a la policía, de esta no le libra a nadie. A usted le condena a la muerte por asesinato. <risa> ¿A mí? Pero si fue usted el que mató a su tía. Y encima nos lo quería cargar a mí y a mi esposa. Que sí, cariño. ¿Cómo se tiene tanta cara? Emilio, Emilio, cariño. Déjalo ya. Que ha colgado el aparato. ¿Qué? Que se ha muerto. No, no puede ser. No. Se ha muerto. Está claro, se ha muerto. Y, y eso por tu culpa, ¿eh? Justo. Y eso por tu culpa. Condena por... Yo me voy a Guadalajara sí. con mi tía. No, no, no, no. Tú no te vas ni a Guadalajara ni a Guadalajaro. Tú te quedas aquí. Caza tu nombre de la policía. Sí, que es que, que eres tonto. No solo nos echan a esta vieja, sino también a este. Que eres tonto. Tonto eres. Pero sepa que tienes que decir tu nombre a la policía. Tienes que decir todo hasta dónde vives. Mario, para esto. Hola, no, ustedes perdonen me abrigo. Don Eugenio, pase, pase. No, no, no, no, eh. Me da mi abrigo ya. Sí, oh, sí hombre. Mire, mire, mire. No, ¿Me, me da mi abrigo? No, no. ¿Se acuerda del contagio visual? Sí. Pues mire usted, que tenemos la parejita. ¡Ay! <risa> ¡Eh! no, este era aquí, señor. Mire, lo, lo que ha pasado es que me estaba persiguiendo, me intentaba matarse al desvalor y se ha abierto la cabeza contra el suelo. Yo no he hecho nada, por favor. Porque no me han pillado la, no, yo qué sé, en la tocha, de ¿eh? verdad? que... Sí. A ver, amigo mío, ya hemos llamado a la policía. Peor no podemos estar. No. Pero le van a pillar en su coche. Y le van a preguntar qué ha pasado. Usted tiene que decir que ha participado en el asesinato. Está tan liado como nosotros. Pero digamos la verdad. Es que es la verdad. Si no la van a apoyar los dueños de la casa, entonces quién. Pero Emilio... Mira, yo... Digo de esconder los cadáveres y huir. En virtudes. Si no hay cadáveres, soy capaz de dar mil y cien, mil y una excusas hasta la verdad. ¡Obedéceme! Vale, venga. Usted me ayuda a tirarse venga, venga. por un barranco que hay aquí cerca y tú limpia toda la que hayamos tocado. Vale, ala, limpia las huellas. ¿eh? Quita las huellas. Hala. Frota que te frota. Frota que te frota, frota que te frota. Abra la ventana, por favor. Sí. Frota que te frota. Ahí. ¿Sí? Uh. ¿La policía se le... Eugenio, ¿qué tal que la poli, la poli, la poli? Disculpe, usted no lleva bata, ni zapatillas. Bueno, pero es que me las estaba poniendo. Anda. Ya, eh, ¿me, ¿me va a dejar usted pasar sí. o me va a cerrar la puerta en las narices? No, no, no, pase usted, pase usted. Anda, y siéntese, y siéntese ahí, y siéntese ahí, ¿eh? Véase, véase. Ahí. Gracias. Nada. Cuando usted llamó, estábamos en el Paseo de Extremadura y ha sido posible venir con relativa rapidez. Ah. Y bueno... Muy bien. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿El rey Farouk? Ay, pues en Roma, la vida, padre. Mira usted, porque tiene mucho dinero y yo le he dicho muchas veces que no haga esas no, cosas. No, no, no. El asesino. ¿Qué asesino? Pero aquí no se ha cometido un asesinato y el criminal lleva un pico. Mire, señora, aquí el único que tiene un pico es un obrero que lleva dos años intentando arreglar esa calle según el plan de desarrollo, ¿eh? ¿Usted no llamó por teléfono? ¿Yo? ¿Yo no? Pero, ¿Usted quién es? La criada. ¿Con ese, ¿Con ese traje? Hombre, si lo llevara peor sería la señora. ¿Y quién vive aquí? Pues no lo sé. ¿Pero, pero, pero cómo no va a saber usted quién vive aquí? Bueno... ¡Sí es la criada! Soy una criada muy poco cotilla. ¿Es a usted la, la pagará alguien? Sí, un señor. ¿Qué es? ¿El dueño? Sí. El dueño, sí. Se llama Pichichi. Oiga, ¿cómo, que sí, hombre. Que sí, que a mí me llaman por teléfono y me preguntan, "Oye, está Pichichi. No, pues dígale a Pichichi que me llame luego." Yo limpio la casa, me dan el dinero y me veo la mía, y tan ricamente, eh. Entonces, no le importará que registremos esto un poco. Bueno, pues, ¿verdad? pues no. Pues eh... pues claro que no, claro que no. Venancio, registra el jardín, por favor. Ay. Está más que comprobado. Hace 15 minutos se realizó una llamada desde este teléfono, un hombre y una mujer. Oiga, señora, le voy a decir lo que se hace con los encubridores. Se les pone unas esposas y se les manda a la cárcel. Así que cuénteme todo lo que sepa y pronto que me espera un cachupo en casa. Yo digo que será por los cerdos. ¿Qué, cerdos? El señor comercializa con cerdos en Palencia. Ya sabe usted que en España el tema de los cerdos da mucho dinerito. Bueno, con que le he visitado a un chino que era un amigo de señor de Vitoria. Ay, con que un día lo amenazaron. ¿Al de Vitoria? No, al chino. Ya sabe usted que los chinos tienen mucho problemitas con las matemáticas, contando dinero. Vaya, que a ella no le sentó muy bien porque ella tiene muy mal perder y ojo con ella. Disculpe, ¿eh? ¿quién? La, pues la mujer. ¿eh? ¿Del chino? No, hombre, del de Vitoria. Vamos, que se pusieron el de Vitoria y el chino a pegar a un inglés. ¿De dónde ha salido un inglés? Hombre, pues un inglés ha salido que era el primo hermano del cuñado de la novia del chino. ¿Engrana usted o no engrana usted? Bueno. Que el chino se empezó a poner nervioso y el inglés empezó a dar patadas a los cerdos en la estación. ¿En la estación de Atocha? ¿Cómo va a ser la estación de Atocha, hijo de mi vida? En la estación de Oviedo que está al lado. Ay, que si esto me debe uno, que si esto me debe otro. Patatín, patatán, los cerdos se escapan. Y aprovechando que el Madrid está jugando, mete un gol. ¡A la Madrid, a la Madrid! bueno sabe usted la que se arroba! Por favor, señora, pare ya. Pero, ¿de dónde es usted? Ay, ¿De qué dónde es crees? usted? Que risa! de calchandú vine antes de nacer. Bueno, no, antes de nacer, no, porque no estaba viva, sino desde muy pequeñita. ¡Ay! ¡Ay, Venacio, Por favor, vamos a revisar la cocina, me va a dar un patato. ¡Esta señora no se calla ni debajo del agua! ¡Ay, por favor! ¡Qué amables son los policías! Mire, que le dije al barranco. ¿Estaba demasiado nervioso? Claro, como pariando encima de un taxi que había parado. ¡No va para las piernas que quería que hiciese! Que encima debe ser el único taxi para dentro de la zona. Pues si no me ha ¿cómo que no? Si se nos puso a perseguir, está aquí! ¡No, nos perdió la pista! Hay que deshacerse de la vieja. Virtudes que. ¿Qué te.? ¿Que la habéis decap... ¿Qué? ¿Las sa... ¿La arranca el corazón? ¿Qué... No. ¿Decapitada? Virtudes, no te entiendo. ¿Qué me has comido usted? Virtudes. A ver, y no salgo, por favor. ¡Ay! El señorito y el amigo del señorito, mire usted señorito, eh. Mira, los señoritos se van a sentar en ese sofá que hay ahí. Qué muy bonito del señorito y el señorito del amigo del señorito, eh. Mire usted, señor policía. El señorito. Muchas gracias, señora. Eh, ¿Dónde estaban ustedes? Eh, tirando un cuerpo, digo, un cubo de basura. Sí, sí, sí, es que como ahora no pasan. ¿Es su criada? Eh, pues... Sí o no. Como si lo fuera, ¿eh? Y ustedes, amigo suyo. Sí, claro, compañero de Fatigas. Bueno, pues les voy a contar algo. Hace ya 20 minutos se realizó una llamada desde este teléfono. Hablaron de un asesino que llevaba un pico. Hablaron también de una vieja. Perdón, de dos viejas. Además, dijeron que... ¿Se puede saber qué les ocurre? Nada, nada, nada, pobrecito, ¿eh? Es que esto de los asesinatos le, le, le entristece mucho. Además, en cuanto que se acuerda de su mujer... ¿Por qué? ¿Murió? No, porque sigue viva. Pero usted tranquilo, ¿eh? Que en cuanto que comprenda que llorar es peligroso, se calla, ¿verdad? Ya... Vamos a ir al asunto principal. Okay. ¿Qué pasaba con los cerdos? ¿Ya, ¿Qué cerdos? Los que usted manda a Palencia. <risa> mire, es gracioso, ¿eh? ¿Y el chino? Ah, Zhang Kai Che, el muy buen tipo. Sí, tipo. sí, el amigo del señor de Victoria. Eh, mire, amigo mío, le voy a contar la verdad. Esa de ahí no es mi criada, es mi esposa. Y este señor de aquí, antes estábamos bebiendo unas copas, se puso farruco y dijo... ¿A qué no te atreves a casarle una inocentada a la policía? Y yo dije, a que sí. Él dijo, a que no. Y a que sí, y ¡zas! Eh, ¿Quieren coger unas mantas y acompañarnos? ¿A dónde? ¡Nos vamos a Gijón de fiesta! ¡Vamos! Ah, amigo mío, amigo mío. Soy amigo del señor Carmena, el comisario. Mi médico me dice que con el frío se arregla todo. Así que nos vamos de aquí y no ha pasado nada. Usted tranquilo, ¿eh? Vámonos fuera, a hablarlo. Mejor vamos al comedor. Sí, sí, sí, sí. Che, sí hay una estufa de butano maravillosa. Ya verá cómo calienta. Y a ver si explota y nos lleva a todos por delante, ¿eh? No toque esa puerta. No, no, no, amigo mío. Oye, a ver si miramos dónde tiramos las cosas, ¿eh? Usted, sí, usted. Que les he visto por ahí correteando. Hay que ver, ¿eh? Vaya susto mandado, madre mía. Disculpe. Sí. ¿Qué le han tirado estos señores. Pues un muerto. Y por cierto, os venís conmigo, ¿eh? Que ya me conozco yo a la policía y seguro que dicen que la he atropellado yo. Vaya como son estos de la policía, eh. No, hombre, no, eh. No, hombre. No, no, no, no, Mala gente, muy secos, además tienen muy mala uva. Que no, que no, que no, que no. no, no que te digo. Eso es lo no, mejor, no, eh. los rusos, los rusos me refería, perdón. Y por cierto, eh, hay que ver, eh, hay que ver. Bueno. Yo España. Viva España, hombre, viva España. ¡Viva España! hola Madrid! ¿Quiere usted sentarse? Sí, por favor, sí. También, siéntese, siéntese, por favor. A ver que me aclare. ¿Estos dos señores tiraron el cadáver de un hombre? Sí. Corre. ¿Sobre su taxi? Correcto. No, no, no, hombre, se lo está imaginando. ¡Cállese! ¿Dónde está el cadáver? ¿Qué, ¿Qué cadáver, hombre? Aquí no hay ningún cadáver, ¿eh? Nosotros estábamos jugando, como ya le dije ¡Anda! Mi zapato Tengo el otro en casa, ¿eh? Creía que yo lo había perdido, ¿eh? Me queda muy bien, ¿eh? Sí, como le he dicho, ya es una broma todo esto ¿Quiere usted levantarse? Ah, amigo estoy mío estoy perdiendo ya la paciencia ¡Levántese! Sí. ¡Y ustedes también! Oigo, oigo. ¿Con qué? Eh, con maquinilla eléctrica siempre. No, que con... <risa> ¿Que con qué la mató? Que yo no he matado a nadie, amigo mío. Ah, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Un maniquí? Vamos. Uh, uh, amigo ¿Se viene usted conmigo a comisaría? Uh, no, hombre, no. ¡Que no somos culpables! Los señores de esta casa mataron a esa mujer. Y es que tenían dos. Bueno, pues mediante el juego de los crímenes la parecida fingía que la habíamos matado nosotros, pero no, ¿eh? Quitaron la parecida, pusieron la original y los palomos a la calle. Eh, ¿Quiénes son los palomos? Este y yo. ¿Y aquel de allí? Bueno, este como si le fuera. Es que se le estropeó el coche fuera, vino por una cadenas y se vio metido en el lío. ¿Y el que tiraron encima del taxi? Ah, ese es el jefe de mi empresa. Ya sabe, eh, el que orquestó todo esto eh, con su esposa y su tía. Amigo mío, nosotros no hemos matado a nadie, por favor. No. Él se cayó solito y se tropezó y se abrió la cabeza. Así basta, es. basta. Andando. Uh -huh. Usted, delante. A amigo mío, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Hola, cariño. Sí, sí, soy Alberto. Sí. <coughs> es que estoy un poco constipado. <coughs> sí, sí, sí, sí. Ah, que venís ahora, en, en, sí, sí, sí, coged un taxi, sí, sí, hay interferencia, ya lo sé, esta nieve, sí, que venís en cinco minutos, perfecto, muchas gracias, hasta luego. Tranquilícese, amigo mío, vale, eran la señora de la casa y la otra vieja, la, la, la viva, que, que vienen para acá, las podrá usted cazar, hombre. oiga Hoy es nuestra última oportunidad. Por favor, Pero no sean estúpidos. Si aunque sea, todo sea como ustedes dicen, en cuanto ellas se percaten de la situación, si es que son las asesinas, lo van a negar todo. Vénganse ustedes conmigo. Dejamos a Venancio interrogándolas. Ya, eh, yo... Eh, ¿Qué quiere usted? Que si puede llamar a mi mujer para decirle que ella va a llegar a cenar en más o menos seis años de un día. <risa> Venga, llame, sí, llame, sí. Espere. Tengo un plan estratégico, Emilio. El policía tiene razón. Si ellas vienen y se percatan de la situación, no van a hablar. Pero si las hacemos hablar nosotros? O mejor, ¿y si hablan ellas sin que nosotros las digamos nada? Pierto, es que jaleo te traes entre manos. Emilio, ¿por qué escondiste a la vieja? Eh, por miedo. Señor de utilidades, ¿por qué tiró el cadáver en el taxi? Pues por miedo, porque va a ser... ¡Hombre! Todos aquí tenemos miedo, y seríamos muy tontos si no aprovechamos el miedo de ellas también. Mm. Ay, policía de mi arma hermoso, virgen de mi corazón, por favor, concédenos esta oportunidad gloriosa del alma, del espíritu santo, Amén. Es nuestra última oportunidad, por no, favor, lo que ha dicho es... Estoy perdiendo la paciencia con ustedes, estoy bastante cansado, pero la verdad es que también... Su esposa me hace bastante gracia, así que es así ella. voy a concederles cinco minutos por el un poco esta noche. ¡Ay, gracias, policía hermoso! ¡Qué guapo eres! No se arrepentirá, se arrepentirá. Ustedes me van a responder ella. ¡Ay, yo no! ¡Se no, no, no, no. cuide! No, vale. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo lo único que quiero es llamar a casita. ¡Ya está! ¡Pues llámame de nuevo! ¡Vale! Antonia, Antonia, sí, oye, ¿te acuerdas que te llamaba antes? Sí, por lo de las cadenas. Sí, que ya no hacen falta, ¿eh? Me lleva un amigo en coche. Sí, el señor. Fidel Castro. Oh, el señor Fidel Castro. Que no, que no hay inocentes ni porras. Que no. Que no. Manda a mi abogado para la Dirección General de Seguridad, esa, sí. Que se presente rápido. Que no hay inocentes. Venga, buenas noches. Vaya hombrecito eh. Vaya... Ya ve usted, me ha quitado una de ascensos. Ay, Fidel Castro. Venga, a escondernos todo el mundo. Tú, al comedor, que grita mucho. Ahora, tú ahí detrás. No, si ¿sí? intentan algo. Que no intento nada, solamente que escuche, por favor, escóndese ahí. Vamos. ¡Ay, miren, llévate. ¿eh? Ah, espera, cariño. Ah. Alberto, Serafina si está esperando en el coche. Todavía no has enterrado a la tía. Alberto. ¿Qué? El santo no. Tía, yo no fui. Fue él quien te hizo estrangular. Él necesitaba tu dinero. Yo le quiero y haría lo que fuera por él. ¡Déjame! ¡Por qué dar! está, señora. ¿Cómo que está ahí? Pues su tía. ¿Quién va a ser? ¿Y Alberto? ¿Y mi marido? Ha muerto. Ha muerto, señora. ¿Por qué nos elegiste a nosotros? Alberto decía que ustedes eran tontos. ¿No? Que ni se darían cuenta de que nosotros estábamos utilizando para encubrir nuestro crimen. Suéltame. hablaré. Los pobres no son culpables de nada. Venga, andando despacito. Venancio, que no se te escape la del coche. Enhorabuena, señora. Ay, de nada, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, señora. ¿Quieren venir a dejar los domicilios con nosotros? No, no, no, no. Salimos nuestro propio medio de locomoción, sí, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Muchas pues gracias, claro, eh. gracias, Gracias, adiós. adiós, eh, final, adiós. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. qué mujer más maravillosa tengo! Ay, que lo sé, que lo sé. ¡Ay! ay. ¡Maravillosa, Sin entusiasmarse, de un genio, ¿Eh? ¡Ay! Sí, eh. Emilio, ¿sabes de lo que me da cuenta? ¿De qué? De lo fácil que es matar a alguien y echar la culpa a otro. Y sobre todo si es español, ¿eh? Porque hay que ver qué fácil es matar a un español en este país, ¿eh? Ya lo has visto, cariño. Ay, venga, nos vamos para casa ya, ¿eh? Me voy a llevar esta ropa porque. ¿Quién sabe para qué la puedo volver a necesitar? Vamos.